Buenas noches, sean bienvenidos a todos, familia Census. Eh, para comenzar esta noche, quiero presentar a nuestro ponente el día de hoy. Él es el maestro Benjamín Álvarez Fermán. Les comento, él tiene estudios de maestría en Derecho Laboral, tiene un posgrado en Derecho Laboral y licenciatura en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Además, es docente de la Facultad Judicial de Derecho Tributario en el Colegio Nacional de Contadores Públicos de México autor de las obras jurídicas, estudio práctico sobre las inspecciones de trabajo laboral e inspección de trabajo, análisis técnico normativo de editorial SISTA y además representante de trabajo de trabajo propietario en la sala oral 4 de la Junta 20 de conciliación de y arbitraje de la Ciudad de México. Sean todos bienvenidos a nuestro curso obligaciones de patrones y trabajadores impartido por nuestro maestro Benjamín Álvarez Fermán. Maestro, le dejo la ponencia. Perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias y buenas tardes tengan todos ustedes y muchísimas gracias a Census, como siempre, por la oportunidad de estar aquí con ustedes y bueno, pues el tema que tenemos el día de hoy, de relativa importancia. ¿Me pueden habilitar para poder compartir materiales centrales? Claro que sí, maestro, Permítame un momento. Muchas gracias. Obligaciones laborales, bueno, es un tema que nos atañe realmente a todos y siempre lo hemos comentado. Eh, precisamente en nuestro mundo laboral y en nuestra vida activa. Muchas gracias, ya, ya tenemos aquí nada. En nuestra vida activa, eh, o vamos a ser trabajadores o vamos a ser patrones. Esta es una realidad con la que tenemos que eh, vivir, obviamente. Y uno de los puntos esenciales aquí es, eh, pues aquí tengo derecho, evidentemente, o bien, aquí estoy obligado, dependiendo del lado en el que yo eh, me tenga que presentar en estos eh, diversas actividades o en nuestros diversos eh, pues vamos, estándares que nos presenta la vida, obviamente laboralmente hablando. ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues nuestro curso el día de hoy va enfocado precisamente a esas obligaciones que yo tengo que manejar, eh, tanto para el trabajador como para el patrón. Y de ahí, bueno, pues nuestro punto de partida, ¿no? Obviamente, eh, como para que nosotros podamos... Eh, determinar y saber pues, quiénes son los que tienen este tipo de obligaciones evidentemente como todos sabemos también en materia de, de derecho en general, frente a una obligación hay un derecho como tal, y esto hay que tenerlo claro, pero quiénes son esas partes, quiénes son esos actores que se encuentran inmiscuidos precisamente ¿En qué tipo de relación, o qué tipo de manejo es el que tienen que eh, darse o dar nacimiento para que entonces se puedan generar estas obligaciones eh, de carácter laboral eh, nosotros vamos a tener un punto de partida esencial que sería eh, pues la relación de trabajo. La relación de trabajo, ¿por qué? Porque, bueno, pues yo siempre he comentado que eh, una de las necesidades básicas del ser humano, pues es la interrelación precisamente eh, con sus semejantes. En esta necesidad de interrelación, dependiendo la forma y los términos en los cuales lleva a cabo esta interacción, pues va a ser también la forma y términos en las que se van a generar conflictos, ¿sí? en las que van a tener eh, de alguna manera que generar así estas figuras de las obligaciones y también de los derechos que se van a eh, llevar a cabo entre las partes, pero pues el ser humano es conflictivo por la naturaleza. Nunca vamos a estar de acuerdo con todo lo que nos van a eh, dar, con todo lo que de alguna manera eh, pues nos van a otorgar, o aquí tenemos derecho, y siempre va a haber este conflicto de alguna manera. Ese será entonces nuestro punto de, de, de partida. ¿Por qué? Porque... Una de las formas en las cuales los humanos se relacionan es precisamente para prestar un trabajo, para prestar una actividad, para realizar algo en concreto. ¿A cambio de qué? Pues de una cantidad económica, de un salario como tal. Y esto, pues palabras más o menos, es lo que genera una figura que nosotros vamos a denominar en el mundo laboral como relación de trabajo. Es importantísima. Tanto hablar de obligaciones laborales, como hablar de contratos, como hablar sí de cualquier figura jurídica en materia de trabajo, la relación laboral es el punto esencial, porque todos los problemas se originan desde una mala selección y contratación de personal. Y precisamente en ese desarrollo de la relación laboral, como lo estaba comentando ahorita, si no sabemos a qué tenemos derecho, si no sabemos también a qué estamos obligados, pues precisamente es donde empiezan las fricciones, es donde empiezan los conflictos. Pero para ello, pues habrá que determinar, como en el segundo punto de la línea que estamos observando, quiénes son los sujetos, precisamente, que se encuentran en o relacionados en esta figura de la relación laboral. Quiénes son aquellos que generan las obligaciones y los derechos. Y como tal, pues, qué es lo que puede exigir cada uno de ellos, en qué tiempo lo puede manejar evidentemente y ante quién. Ese es otro punto esencial. Obvio, como en toda relación, siempre hay un tercero que media las circunstancias, que media los conflictos que nosotros nos presentan, y para esto pues tenemos al Estado con la normatividad. Entonces, prácticamente vamos a dar un pequeño recorrido respecto a estos tres puntos esenciales, eh, para que nos quede claro entonces qué sería una relación de trabajo, que es la que da nacimiento a las obligaciones, tanto para una parte como la otra, ¿Quiénes son estos sujetos obligados? Que bueno, de manera general, en materia de trabajo, ya habíamos hablado, son los trabajadores y los patrones. Y evidentemente, ¿quién va a ser el árbitro en estas relaciones? Y también, ¿cómo es que lo va a regular? ¿Quién es el que me dice cómo es que nace esta relación? ¿Cómo es que se tiene que llevar a cabo? ¿De dónde nacen estas obligaciones? ¿Cómo las puedo exigir? Y sobre todo, ¿ante quién puedo exigirlas? Ese es un punto eh, pues esencial, obviamente, cuando hablamos de obligaciones laborales. Y para ello, entonces, vámonos a el primer concepto que nosotros tenemos que definir. La Ley Federal del Trabajo es muy clara en ese sentido y nos establece lo que es la relación del trabajo. Ya lo había comentado yo, palabras más, palabras menos, pero bueno, el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo nos establece que cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado, Mediante el pago de un salario. Híjole, elementos que nosotros tenemos que desglosar de alguna manera y analizar ratito ¿Por qué? Porque esta parte esencial de que cualquiera, que sea el acto que le dé origen, nos lleva entonces a pensar que no necesariamente tiene que existir un contrato de trabajo para que yo pueda generar obligaciones y pueda generar derechos. En el mundo en general jurídico, nosotros vamos a encontrarnos con dos figuras en particular, una que vamos a denominar actos jurídicos y otra que va a ser hechos jurídicos. Voy a tomar el segundo que sería más sencillo en un momento para que tengamos la idea. En relación a los hechos jurídicos, el punto clave esencial que lo caracteriza es que no interviene la voluntad del ser humano. Por lo tanto, son circunstancias ajenas a esta voluntad que se presentan, pero que traen consecuencias de derecho. Por eso la, de, la denominación al final de hecho jurídico, como tal. Si yo circulo por la calle y de repente cae un árbol, como hay tarrones que de repente se, pade, se, se manejan en la ciudad, o de repente viene un terremoto y, y colapsa un edificio, eh, como ya nos ha pasado precisamente aquí en el centro del país, o a lo mejor hay una inundación o hay un huracán, y eh, trae consecuencias de derecho, porque puede reclamarse algo con motivo de esas circunstancias que se presentaron, bueno, pues no existió la voluntad del hombre para que se presentaran como tal, sin embargo, las consecuencias sí se pueden reclamar en forma jurídica, por la vía jurisdiccional, es decir, ante las diversas autoridades y tribunales, eh, pues de cualquier materia como corresponda, ¿no? puede ser civil, puede ser penal, puede ser administrativo, dependiendo de la materia de la que estemos hablando en el caso de los actos jurídicos, es todo lo contrario, si sí interviene la voluntad del hombre, y como tal, producen consecuencias de derecho, por lo tanto, esta parte de cualquiera que sea el acto que dé origen, pues puedo tener un simple acuerdo de voluntades con una persona, y entonces quedar claro qué es lo que voy a realizar, y cuánto me va a pagar por eso que voy a realizar. Yo tengo problemas con esa persona, a lo mejor no sé que estoy hablando de una relación de trabajo, pero ya quedé, ¿qué voy a realizar? y ¿Cuánto es lo que me va a pagar? Si no me paga lo que acordamos, si en un momento dado yo no laboro el tiempo que queramos o no hay entendimiento en la forma en la que se hacen las cosas, pues entonces vamos a tener un conflicto y nos vamos a presentar ante un tribunal, en este caso todavía el día de hoy sería una junta de conciliación arbitraje, de el día de mañana centro de conciliación y también tribunal laboral todo, del Poder Judicial, pues, como consecuencia de ello, estoy hablando de un acto jurídico, un acto donde intervino la voluntad de las partes, donde yo quedé en algo que fue el prestar un servicio y también mi contraparte quedó en algo que fue en pagarme una cantidad determinada. Entonces, esa va a ser la diferencia esencial. Cualquiera que sea el acto que le dé origen, forzosamente tengo que manejar un contrato de trabajo, ¿no? ¿Sí? Esta circunstancia en la materia laboral se establece específicamente la Ley Federal del Trabajo, dándonos la oportunidad de que el simple acuerdo de voluntades, entonces, nos genere una responsabilidad, una consecuencia jurídica. Por lo tanto, basta y sobra que yo quede en tres puntos esenciales que me van a ligar al segundo concepto que voy a entrar hoy. En el horario, en la forma que voy a realizar los trabajos y el salario mismo, como para que esté hablando de una relación laboral, aun que no tenga un contrato formalizado, firmado debidamente, que pueda eh, sustentar en un momento dado ese acuerdo de voluntades. Y decía que vamos a tocar entonces el segundo punto, ¿no? la segunda figura, porque aquí vamos a hablar de la subordinación, ¿sí? la prestación de un trabajo personal subordinado. Por lo tanto, debemos tener en cuenta dos aspectos aquí este, primordiales. El primero de ellos, que el trabajo debe desempeñarse personalmente. No por interpósita persona, no por tercero. Porque en automático, cuando yo permito la prestación de un servicio, de un trabajo por otra persona, entonces hablaré de otro tipo de figuras. A lo mejor de la tercerización o del outsourcing O a lo mejor de una simple prestación de servicios, pero ya profesionales más no eh, apegados o relacionados con la relación laboral. Entonces, tiene que ser de carácter personal, personalísimo al trabajo. Esa es una de sus características. Y subordinado, precisamente como lo comentábamos ahorita, que va a unirte a tres puntos en particular. Si existe un horario en el que yo quedé para prestar mi servicio, uno. Si existe una cantidad que me van a pagar por ese servicio, dos y hay una dirección por la cual una persona me diga qué es lo que tengo que hacer, o incluso a veces cómo lo tengo que hacer, entonces tendré tres, las características esenciales de una subordinación. Si falta alguna de ellas, la relación puede ser de cualquier naturaleza, menos una relación de trabajo. Y como consecuencia de ello, pues el último rubro nos señala que será mediante el pago de un salario. ¿sí? Esta es la consecuencia primordial. Este es el efecto principal, es lo que nosotros llamamos la prestación reina en la relación laboral. Cuando nosotros nos contratamos, lo primero que preguntamos es cuánto vamos a ganar, por lo que vamos a realizar. Y el pago del salario, precisamente, es lo primero que de alguna manera salta al el uso, nos ofertan para que se nos haga atractivo ese trabajo que de alguna manera, eh, pues, estamos preguntando, o ya fue cuestionado, o de alguna forma ya fue tratado, para ver la posibilidad si nos quedamos o no en el cargo para el cual, eh, pues, nos estamos presentando. Entonces, estas circunstancias nos dan en sí, de manera general, las características de lo que debe tener primero una relación laboral. Y una relación laboral es importantísima, porque si derivada de ella no tenemos obligaciones y derechos laborales, pues, ¿qué podríamos exigir? Hace rato platicamos o ya lo estaba planteando, si no se da como consecuencia, el trabajo personal y lo realizo por interpósito persona, pues el día de mañana cuando exista un incumplimiento lo que va a pasar es que voy a tener que acudir a exigir el incumplimiento de las obligaciones a las que yo me obligué o a las que me se obligaron las otras personas, ante tribunales pero no laborales sino civiles o mercantiles o administrativos o fiscales o penales o de cualquier otra naturaleza dependiendo cuál es el origen precisamente de las obligaciones en lo particular. Pero en este caso, si cumple con estas características y tiene la subordinación inmiscuida, hablamos como consecuencia de una relación laboral. Ahora, ¿quién lleva a cabo esta relación laboral? Es lo más lógico pensar que debe haber por lo menos dos partes, dos personas que se encuentran involucradas. Y en consecuencia, al momento de pactar todo esto, una va a generar una obligación. Y la otra, un derecho como tal. Bueno, pues los sujetos obligados precisamente al cumplimiento de la norma laboral con motivo de la relación de trabajo va a ser, primero, conforme al artículo octavo, un trabajador. Esta es la denominación realmente correcta en materia de trabajo que le podemos dar a esa parte que va a contribuir en esta relación con su mano de obra, con su esfuerzo, con su trabajo, con su conocimiento, de alguna manera el trabajador. Y el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo lo define como una persona física que presta otra física o moral, un trabajo personal subordinado. Entonces, como vemos, trae ciertas características de lo que para nosotros es la relación laboral. Y el primero de ellos es que es una persona física que presta otra física o moral. Obvio, en automático nos encasilla que todos los trabajadores son personas físicas. Si yo, persona moral, aunque sea un representante eh, legal, el presidente del consejo de administración, el socio director, el administrador único, pretendo responsabilidad a la sociedad que yo represento manejando una relación laboral, estoy totalmente incorrecto. Tengo que ser persona física para que pueda tener esta categoría de trabajador. Lo que sí... Puedo prestarle a otra que puede ser tanto física o moral, ese trabajo del que estamos hablando, para que me convierta en trabajador. Y como consecuencia de ello, también ya lo habíamos visto, en la relación laboral tiene que ser un trabajo personal, no por interpósita persona. Como bien lo comentaron ahorita, y bueno, pues yo me encuentro en la actualidad, y bueno, como representante propietario en la todavía Junta de conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México... Y, eh, pues, a lo largo de 25 años, más o menos, ejercicio profesional, por lo menos 20 de ellos he sido abogado litigante. Y, eh, bueno, pues, este preámbulo es porque no se imagina la cantidad de problemas que a lo largo de este tiempo he observado, eh, porque no se pone atención en este tipo de circunstancias, porque el trabajo no se desempeña de manera personal. Y muchas veces, como patrones o representantes de los mismos, permitimos que otra persona preste el trabajo en sustitución de un trabajador, porque a lo mejor se enfermó, porque ese día no tuvo ganas de ir, porque pidió un permiso especial, y como patrones, para no perder precisamente ese día de trabajo, que yo voy a pagar, a lo mejor en un momento dado, porque a lo mejor así lo acordé con el trabajador, bueno, pues permito que otra persona, tercero ajeno, se presente a prestar el servicio, y qué es lo que sucede en muchas de las ocasiones, porque esto no lo sabemos, es una moneda al aire, ese trabajador o esa persona que se presenta a sustituir a otro, ese día nada más, sufre un accidente de trabajo. Lo menos que pudiera pasar, pues es que el motivo del accidente de trabajo, se lesionara, lo pudiera atender y a lo mejor, pues no pasar un golpe, no pasar un susto, a lo mejor, eh, pues, eh, vamos, de, de, de alguna situación que requiriera nada más un tratamiento médico y se acabó. Lo peor, es que a lo mejor con motivo de ese riesgo de trabajo pudiera fallecer. Entonces, el problema en el que yo me meto por dejar que el trabajo que debe ser personal sea sustituido precisamente por otra persona, nada más con la finalidad de no perder ese día de trabajo que me era necesario con la persona que por cualquier motivo o circunstancia se ausentó. No solamente habrá que explicarle a la autoridad ministerial qué es esto, ¿Cuál es el motivo o circunstancia por la cual esta persona se encontraba dentro de mi fuente de empleo? Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque de las constancias ministeriales al momento de yo llevar a cabo una declaración, pues puedo entonces acreditar tác tácitamente una relación laboral, porque basta con que preste el servicio, con que tenga este acuerdo aceptado por parte del patrón, y en un momento la posibilidad de tener que pagar el salario por un horario al cual se está sujetando, para que también lo pueda considerar laboralmente como un trabajador, y en consecuencia me puedan exigir todas las obligaciones y todos los derechos que se generan por esta relación. Que reitero, como no necesariamente tuve que haber celebrado un contrato de trabajo, simplemente fue un acuerdo de voluntades, pues tácitamente ante la autoridad se presume que sí existe en el caso hipotético que estamos planteando. Y Obviamente, al final, en esta definición del artículo 8, se nos maneja también la palabra de subordinado o subordinación, porque debe tener estas tres características esenciales que ya habíamos comentado: el horario, el salario y la dirección por parte de una persona. Ahora, la contraparte, la otra parte que va a estar inmiscuida en esta relación de trabajo, la que va a ser la persona física o moral, ¿cómo la define la ley federal del trabajo? Bueno, pues en el artículo 10 en particular nos va a decir que se trata de un patrón. Y es la persona física o moral, como ya lo hemos comentado, que va a utilizar los servicios de uno o más trabajadores. Así de simple. Con el hecho de que yo utilice los servicios de una o más personas físicas y les pague una cantidad en particular, en ese momento yo me constituyo en patrón. Y por lo tanto, genero las obligaciones inherentes a la relación laboral por ese simple acuerdo de voluntades que ya manejé con la otra parte. Pero también, bueno, el artículo 16 en particular nos establece en la ley del trabajo que la forma que precisamente el patrón se vaya a organizar, bueno, pues puede constituir lo que nosotros vamos a denominar empresas. Y la empresa no es otra cosa más que la unidad económica de producción y distribución de bienes o servicios. Y en el mismo artículo 16 se señala en un segundo párrafo que también, puedo tener en cumplimiento de mis objetivos sucursales o establecimientos. Y la sucursal no va a ser otra cosa más que aquella unidad o ente que va a contribuir precisamente a los fines o objetivos de la empresa. Si yo me dedico a vender papas, una sucursal va a ser aquella entidad económica que me va a auxiliar a vender las papas precisamente y que va a contribuir económicamente para que pueda tener el cumplimiento de ese objetivo en particular qué es lo que yo establecí como eh, la actividad primordial de mi empresa.